Pues un martes más nos acompaña Mario Martínez en este plató de la 8. Buenas, Mario, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que nos tienes hoy preparado? Que has venido muy bien acompañado, ¿eh? Hoy. Sí, la, la verdad no es, es que, que sí, hoy estoy re, eh, acompañado de chicas, ¿no? Claro, claro. Y en este caso siempre hablamos de música principalmente y a veces nos olvidamos del baile, pero gracias a iniciativas como esta, no solo el baile de la provincia está de realce, sino que somos capaces de ver otros bailes distintos y gracias a la Asociación Etnográfica Bajo Duero y el Museo Etnográfico pues nos van a traer una serie de talleres que se celebrarán cada mes y que nos acercarán bailes de otras zonas de la geografía española aquí a Zamora. Uh -huh. Bueno, vamos a empezar este sábado, este sábado día 2 de marzo, y cada sábado luego damos las fechas de, de los próximos meses, pues vamos a tener un taller diferente. Para contárnoslo con todo lujo de detalles, tenemos esta noche a la presidenta de la Asociación Bajo Duero y a otra de sus miembros, Elisa eh, Gallego, buenas noches. Hola, ¿Qué buenas tal? Noches. Y también eh, le damos las buenas noches a Noelia Prada, que es la presidenta de la Asociación. Buenas noches, Noelia. Bueno, contadnos, empezáis este sábado, eh, Noelia, con, con un baile que llega desde Salamanca. Sí. Este sábado tenemos a Cefe Torres, que es eh, un antiguo amigo de hace ya mucho tiempo. Aparte de eso, es técnico de Cultura del Ayuntamiento de, de Salamanca y también es eh, director del Grupo Surco ahí en Salamanca y se dedica a dar talleres por, por toda España, colabora con, el, con diferentes escuelas de baile de toda, de toda España. Y bueno, vendrá a darnos eh, un curso de tres horas en el que se podrán pues, bailar todos los bailes más o menos tradicionales de, de la provincia de Salamanca. ¿Por qué habéis iniciado este proyecto o estos talleres que vais a poner, bueno, pues cada mes le vais a dedicar por lo menos un sábado a, a aprender diferentes bailes que nos llegan de fuera de, de Zamora? ¿Cuál es el porqué? Bueno, razón. pues en realidad habría muchos porqués, pero uno... <risa> Que nos, que nos parece bastante importante es que a veces eh, los grupos de folclore cuando, cuando viajamos pues conocemos de primera mano el folclore de otros sitios pues, porque te invitan a cenar y luego bailas con ellos y tal y nos parecía que es importante que también gente que no está integrada en grupos de baile tenga la oportunidad de, de conocer la cultura tradicional de otros sitios de una manera fácil que es trayéndoselos aquí, desaprovechando pues que tenemos Muchos amigos que se dedican a, a estos temas, pues, pues hemos aprovechado para traerlos y, y que enseñen un poco a la gente de Zamora y de otros sitios que quiera venir a, pues a bailar y, y a divertirse. Con los, con los bailes de otras provincias. Hay que tener una base de baile, a lo mejor alguna de las personas que nos está viendo está pensando, bueno, es que yo no tengo ni idea de bailar las cosas de aquí como para encima meterme con otras de, de fuera. Hombre, en principio todos partimos de cero, ¿Sí, no? <risa> porque hay eh, quizás de Salamanca por cercanía, pues eh, quien haya bailado un poco lo tiene más fácil, pero por ejemplo el caso de de Alicante, la zona de Viar, que, que va a ser el próximo, el próximo taller, que va a venir Joan Luis eh, pues ahí to partimos todos de cero, porque no tiene nada que ver con lo que, con lo que hacemos aquí. Uh -huh. Bueno, parece que algo tiene que ver, porque una parte de este taller, según me comentaba Joan, va a ser... Va a hacer una comparación con bailes de Zamora, con lo cual algo tendrá que ver. Pues sí, pues sí. Estábamos viendo precisamente el cartel en el que podemos apuntar esas fechas. Eh, tenemos este sábado, que es día 2 de marzo, uh -huh. eh, ya nos eh, decía Noelia que llega desde Salamanca a CF Torres un taller de tres horas para pues, eh, ponernos en, en la pista ¿no? de los entresijos del baile Charro, el baile Salmantino. El 13 de abril, desde Alicante, y Joan Lluís. Escoda, el 4 de mayo desde Burgos, Alfonso Díez Ausín y el 15 de junio desde Madrid, Marcos León. Nos habéis hablado de Salamanca. Eh, ¿Quién es Joan-Luis Escoda que llega desde Alicante y que va a hacer esa comparativa con Zamora también? Pues mira, eh, Joan-Luis forma parte del grupo Sageta Nova de, de Viar y eh, bueno, pues viene un poco representando también a ese grupo porque son amigos nuestros desde hace tiempo ya, ya les conocemos, han venido aquí un par de veces sí, yo creo, y nosotros hemos ido allí también. Entonces pues eh, va a enseñarnos eso un poco sobre todo de la comarca de donde, de donde viene él, eh, va a enseñarnos eh, pues algún fandango, alguna J de Cuatre y tal, y, y bueno pues eh, ha hecho muchos talleres de baile y, y ha, ha colaborado con el Conservatorio Superior de Danza de Valencia. O sea es un bailarín en toda regla. ¿vamos? Ajá, sí, sí, profesional, ¿eh? Vamos Aparte es muy didáctico, vaya, enseña muy bien, uh -huh. así que va Gra a ser grandes en expectativas pantalla. entonces sí, para sí, sí, ese 13 de abril. Uh -huh. Sí, sí, grandes expectativas. Sí, sí. vosotros ya sabéis algo de este tipo de baile? ¿O no. El, lo habéis visto Lo pero... hemos visto y hemos podido bailarlo Pero de una manera un poco festiva ¿no? De cuando hemos estado allí O ellos han venido aquí eh, Después de las cenas y demás Pues sí que te echas unos bailes Pero bueno, se aprende lo justito Pero empezaremos de cero como, como todos uh -huh. Bueno, pues eh, ya lo saben ¿eh? Que se tienen que animar estamos viendo Nos habéis traído algunas imágenes sí, Este sí. vídeo, ¿qué es lo que estamos viendo? Ese no? vídeo es de el año, hace dos años Que estuvimos en VIAZ uh -huh. En el mes de septiembre y eso es lo que te comentaba antes pues después de cenar eh, pues nos juntamos los dos grupos bajo Duero y Sageta Nova, e intentábamos unos y otros pues bailar ¿no? intentamos intentamos vídeo más decente y que mejor salía no sí, os, os dejaba sí. muy bien bueno pues es un ejemplo de que vosotros decías de manera más festiva, pero bueno, que estamos estabais probando y, y, y algo salió, ¿no? algo sí, salió, algo, salió algo. algo, algo. ¿Es difícil, eh, Noelia? Sí, la verdad es que son bailes que son, aunque tienen, como decía Elisa antes, una parte que sí que es, eh, puede ser común, eh, son bastante diferentes porque hay bailes que son con ritmos mucho más lentos, eh, incluso mucho más, digamos, como más de salón. Son bailes uh -huh. quizás eh, que se bailaban más... Eh, ...con rondallas, guitarras y demás... ...entonces no, no son nada fáciles... ...la verdad es que no... ...pues sí, supongo que cambiar el, el ritmo cuesta... ...porque Mucho. una vez que se ha hecho uno a los ritmos... ...que a veces no son nada fáciles... ¿eh? ...pero que ya los tenéis incorporados... ...ahora de repente os dicen... no, ...ahora paráis... <ríe> ...y ahora más lentito... ...cuesta un poco... <ríe> cuesta, cuesta. ...bueno, para probar... ...el 13 de abril... ...desde Alicante nos llegan estos bailes... ...el 4 de mayo... ...Burgos... Burgos. Uh -huh. ...pues Alfonso Díez Ausín... Es un gran amigo personal de varios miembros del grupo. Eh, yo lo conozco desde hace bastantes años. Y, bueno, eh, en Burgos es un, una entidad en cuanto a folclore y también, bueno, él se dedica mucho al tema de indumentaria. Tiene una colección muy importante de indumentaria y ha hecho muchas exposiciones. Y, y bueno, pues con él aprenderemos algunos brincadillos, bailes a lo ligero y a lo pesado que se hacen en Burgos. Y, y bueno, él, la verdad es que cuando le dije que eran tres horas, me dijo, solo tres horas, <risa> pero si yo quería estar hacer un ahí seminario, enseñando. ¿no? Sí, sí, además tiene muchas ganas de venir, tiene muchas ganas de venir porque tiene muchos amigos en Zamora y, y bueno, cuando le comenté que viniera, pues se puso muy contento, así que uh -huh. bueno, también... También va a ser muy interesante ese taller, va a ser muy interesante. Bueno, tenéis unas relaciones estupendas por lo que nos estáis contando, porque están encantados en cuanto les decís, <risa> ¿Sí? eh, oye, que podéis venir a, a dar un taller, pues tres horas es poco. La verdad es que no hemos tenido ningún problema para lo, encontrar a, a los candidatos. Uh -huh. eh, en cuanto les, nos pusimos en contacto con ellos, enseguida nos dijeron que sí, que tenían que cuadrar fechas y demás, pero que estarían encantados. En eso sí que no hemos tenido ningún, ningún problema. El 4 de mayo es desde Burgos, que decimos que viene Alfonso 10 que es experto en indumentaria, que tiene muchas ganas, también muy didáctico, como nos decías, Elisa. Y el 15 de junio, ya estamos en junio, el 15 de junio, justo en la mitad del mes, desde Madrid, la capital. Pues desde Madrid nos llega Marcos León, que es un madrileño con raíces zamoranas y que fundó hace unos bastantes años, junto con Chema Fraile, el Colectivo para el Estudio de la Cultura Tradicional Madrileña, y se ha centrado en la danza y en la indumentaria de, de, la, de la zona norte de Madrid. Además, también ha desarrollado su actividad dentro y fuera del colectivo, e incluso ha, ha llevado a cabo una recopilación en la zona de Andalucía, de Almería, y ha llegado a, conjunto a, a, con Tecnosaga, eh, ha, lleg, ha realizado un estudio monográfico de, de la cultura allí en Almería. Uh -huh. eh, Madrid, me imagino que habéis estado muchas veces en Madrid, o no tantas. Pues no, vacana, tantas, ¿eh? no tantas. No tantas. tantas. Quizás es uno de los sitios en los que no menos caso. se ve, uh -huh. menos se va a estas cosas. Sí, sí además parece raro, ¿no? Que parece que Madrid, como es la capital, que, que se va a bailar en Madrid, pero, pero no, no. Madrid, claro, tiene, tiene mucho un folclore, bueno. sí, sí, claro. Uh -huh. eh, muy diferente a lo que tenemos aquí, con rasgos comunes. Bueno, rasgos comunes, pues la Jota, que se baila en todos los sitios, sí. entonces, bueno, pues la Jota, pero por ejemplo en Madrid eh, bailan la seguidilla, que aquí no nos llega, y que es un ritmo que nos suele costar, porque como no estamos acostumbrados, tenemos el cuerpo como parece que se acostumbra a los ritmos de aquí, ¿no? a La Jota, uh -huh. el charro, y hay ciertas maneras de bailar que, que nos cuestan más, entonces, bueno, la seguidilla, por ejemplo, es, es una de ellas. Uh -huh. Bueno, pues el 15 de junio, eh, desde Madrid, Marcos León, cuando tenemos Son todos sábados ¿no? uh -huh. en el Museo Etnográfico, pero ¿cuáles son las horas? Pues va a ser eh, los sábados, en las fechas que se ha dicho, desde las 11 hasta las 2 de la tarde, uh -huh. en el Salón de Actos del Museo Etnográfico, que desde aquí queremos darle las gracias, porque enseguida nos han abierto sus puertas y se han, nos han dado todas las facilidades para poder realizar allí los talleres, eh, para que usemos todas las instalaciones que sean necesarias, el personal que que nos haga falta en esos momentos y, y nada, pues de 11 a, de 11 a 2 es a esos sábados. Uh -huh. eh, nos tenemos que inscribir previamente sí para que sepáis con cuánta gente contáis y supongo que organizaros, ¿no? Sí, se en, la gente se puede inscribir o bien en la, en la misma entrada del museo, donde, por donde se entra, donde está la venta de, de CDs y demás, o bien llamando por teléfono y se, hay una, una preinscripción de 5 euros. Para cada, ...para cada taller. Uh -huh. eh, ¿Hasta el mismo día o justo los días previos... ...ese viernes puede haber cabida o depende de...? Incluso el mismo día, si hay plazas, las plazas son limitadas... ...puesto que el, el lugar no es muy, muy grande... ...entonces uh -huh. tampoco se puede contar con un número excesivo... ...porque tampoco el taller sería efectivo... Sí. Entonces, eh, sabiendo plazas, incluso en el mismo momento, no habría ningún problema. Uh -huh. Mario, ¿tú ya te has apuntado alguna o no? Bueno, eh, estaremos por allí a <risa> ver liles, si... Liles. ¡Ay, liles. te van a meter presión ahora! Ah, eh. sí, sí. Pero eso sí quiere decir que la gente que quizás no puede ir a, a, a pagar o a comprar la entrada, digámoslo así, previamente, sí que sería interesante que por teléfono sí. hiciera la, la reserva previa bueno, para que tenga una para plaza o un sitio ¿no? y... Es... Uh -huh. Y ahí, bueno, por ahí estaremos, a ver, pegando algún que otro brinco, a ver. ¿Cuál te interesa a ti más, personalmente? A mí me interesan todos, la verdad es que muchas veces decimos que Salamanca está cerca, pero desconocemos mucho de lo que son esos pequeños detalles, ¿no? Quizá por estar cerca, bueno, pues ya sabemos, pues levantamos el pie, lo bajamos o cruzamos, pero tiene muchos pequeños detalles. Pero la verdad es que lo que decíamos, venir al a Alicante, que es completamente desconocido para nosotros, que pueda estar aquí que pueda mostrarnos todas esas pequeñas cosas. Y sobre todo, por ejemplo, también eh, Burgos, también lo conocemos quizá, en Internet hay muchos vídeos, pero Madrid, como bien decían ellas, es el gran desconocido ya que, es que, que se baila en Madrid, tira, Madrid pero... ¿no? Sí, sí, pues sí. bueno, lo iremos descubriendo a lo largo de todos estos días. Muy bien, muy bien. Bueno, luego nos lleváis a ver qué tal sí, lo hace Es Mario, un buen eh. bailarín ¿Sí? Sí, sí, baila bien. bien. Sí, hombre, sí. Se intenta, se intenta. Muy bien, chicas, pues nada, que mucho ánimo, que si sale bien me imagino que sigáis, sigáis para adelante porque tenéis sí. tanta facilidad para sí. montar talleres. Esa, que... es, la Esa es, que es la intención. Si esto sale bien, que haya sábados de baile ya hasta final de año, aunque sea. Muy bien. ojalá, ojalá. <risa> Muchas gracias por venir. Recordamos, Ajá. 2 de marzo, 13 de abril... 4 de mayo y 15 de junio, bailes tradicionales en el endográfico entre las 11 del mediodía y las 2 de la tarde para descubrir bailes que nos llegan desde fuera de Zamora. Chicas, muchas gracias por venir. A vosotros. Y Mario, que nos vemos en 7 días con más cosas. Una semanita más. Muy bien, pues seguimos con Tradición el martes que viene y nosotros seguimos ahora, aquí en nuestro programa para ya ponerle el broche final.